Uh -huh. Estamos emitiendo, no sé si, no, si veis la emisión, Control copy. os paso por chat para ver ahora, vale, ahora tenéis que verla. Eh, sí, ya se está emitiendo, os paso por el chat por si queréis verlo y así también para que podáis enviar a... En, la emisión, o sea, para que podáis enviar la, el link en, en Twitter, etcétera, etcétera. Si me confirmáis que lo habéis visto, que lo estáis viendo en vuestros ordenadores. Sí, sí lo entonces, vemos. Vamos. Vale, estupendo. Estupendo. Muy bien, pues entonces, eh, buenas tardes a todas, a Racha León. Eh, vamos a empezar con la con la un poco con esta sesión de presentación del de, de dispositivo de creación colectiva de transbiótica. Eh, yo soy Chelu Balboa de Colaborabora y eh, vamos a hacer un, bueno, primero os quería hacer un pequeño repaso de, de quiénes estamos y de qué va a ocurrir en esta presentación. Eh, ya habréis visto que hemos lanzado como dos convocatorias. Una, un poco por un lado el Zoom, por si alguien quiere entrar, en, quiere entrar específicamente en, en, la, en la reunión en donde nos vamos a encontrar, en la reunión de Zoom, y luego el link de YouTube en el, el canal de, de YouTube de PC Studio, también un poco para, para seguir esta conversación en streaming. Eh, a quienes vayáis a entrar eh, en el Zoom os pediríamos eso que, que tengáis el, el micrófono si no vais a hablar eh, el micrófono apagado muteado más que nada para para poder para poder ordenar un poco la conversación intentar que no haya mucho mucho ruido intentar que se, se escuche bien a quien va a quien va a estar hablando y bueno pues eh, en el caso de que queráis hablar en los momentos de turnos de preguntas o cuando vamos a hacer las, las aportaciones pues bueno me avisáis y yo os voy dando paso eh, por dar un poco un, una situación de, de la sesión, de qué vamos a hablar, bueno, está, nos hemos reunido aquí eh, por un lado Elisa y Mae de PC Studio y por otro lado Idoya bueno, y yo de colaboradora, y Leire, que es la de, que viene más de la Mediateca de Azcuna central A, Leire, Leire Calzada, que es la que se, se encarga de la coordinación del equipo de, de mediación de la mediateca. Y lo que queremos es eh, presentaros, contaros un poco qué, qué es transbiótica y sobre todo qué es el dispositivo de creación, de creación colectiva, que es un poco lo que, lo que justo hoy presentamos y un poco hacemos público y, y tal. Eh, como la idea es... Eh, estar bueno primero hacer una pequeña contextualización sobre transbiótica luego más eh, centrarnos en todo lo que tiene que ver con el dispositivo y cómo se bueno que, cómo se utiliza y luego abrir un turno de preguntas y de, y de comentarios que nos gustaría que una de dos o que nos hagáis por que nos hagáis por, por el chat del streaming o si participáis en la propia reunión pues en la en, el, en la propia reunión, cuando, cuando estemos en la conversación. Eh, yo voy a estar pendiente tanto del streaming como, o sea, como del chat, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y entonces iré, iré metiendo las... La, iré hacer, vamos, iré trayendo las aportaciones. Y si estáis en la reunión, pues también os haré paso y vamos hablando de todo. Eh, eso, la idea es eh, que estemos como una hora como máximo, tampoco para robaros mucho tiempo ¿no? en estos días. Y bueno, y sin mucho más, eh, casi darle la voz a, a Elisa, y doya y a Leire, que nos van a hacer sobre todo primero esta, esta contextualización. Entonces, Elisa y Doya, no sé cuál de las dos quiere present, eh, empezar. Venga, arrancamos, ¿no? Entonces, buena racha, León. A todas, arranco yo. Eh, contando un poco sobre transbiótica en general. Eh, transbiótica, entornos y sistemas para vivir juntas, es, una, es un proyecto, una investigación en el que nos hemos enredado colaboradora con, junto a Pez Estudio y... Eh, el, ¿Por qué nos enredamos eh, Pez Estudio y Colaboradora en esta investigación o este proyecto? Pues eh, ambas organizaciones, tanto Pez Estudio, se dedican a, a diseñar eh, procesos y sobre todo eh, espacios y, y eh, entornos y espacios eh, de manera colaborativa. Y nosotras desde Colabora lo que nos dedicamos es a diseñar y facilitar procesos y entornos eh, eh, de colaboración. Nosotras nos centramos más en la parte intangible, o sea, que lo que es los, los relacionales, y ellas en cambio desde Pez Studio se dedican más a, al diseño de, de lo más, de lo físico, de los espacios, de manera colaborativa. Y ambas organizaciones en nuestros diseños nos preguntamos eh, esta, esta idea de poner la vida en el centro, cómo aplicarla, cómo llevarla a nuestros diseños. Entonces nos juntamos un poco para eh, pensar o generar herramientas, buscar maneras de luego para eh, poderlo aplicar en nuestros diseños, eh, eh, para aplicarlas a nuestros diseños y garantizar o bueno, o por lo menos eh, poner la lupa de esto, de, de poner la vida en el centro, ¿no? Tanto en nuestros procesos como en, en los de ellas. Y esto es lo que nos lleva a arrancar con transbiótica. Eh, ¿Por qué transbiótica? Eh, transbiótica, Bueno, eh, lo, que, lo que cuando empezamos a enredarnos, eh, pues le ponemos el nombre y, y, y, y, y, y la investigación como la la basamos en como en tres ejes, que serían lo trans, lo biótico y los hábitats. Por un lado lo trans, porque nos interesa esta, la definición de trans, como de atravesar, de al otro lado, este, este paréntesis de un lado al otro, de, de ir mutando, adquiriendo capacidades y, y en, el, en el proceso de cambio, o sea, este espacio trans nos interesa. Entonces, por una parte esto. Por otra parte, lo biótico por todo lo que tiene que ver con los, organi con los organi organismos vivos, con la interrelación de estos organismos y con qué necesitan para la supervivencia. no Toda esta parte más de lo, de lo biótico. Y por otra parte, también eh, los hábitats, entendiendo los hábitats como entornos y sistemas. Por una parte, como eh, las, lo, que, de lo que está compuesto eh, el, el hábitat y por otra parte de la manera de funcionar que se dan en esos, en esos eh, entornos, ¿no? entornos y los sistemas. Entonces, estos son como los tres ejes de, la de que se compone la investigación. Para que la investigación realmente lo que nos interesa es eh, juntar agentes diversos o junt y, y juntar disciplinas también. Entonces, como generar espacios donde poder eh, juntar eh, agentes y disciplinas para, para entre todas, pues, dar soluciones a cosas concretas, ¿no? pero con, con esta cosa de hibridarnos. Por otra parte, generar como nuevas subjetividades sobre lo que es poner la vida en el centro, sobre esto, estas, esta idea que tenemos de... De, de poner la vida en el centro, pues generar nuevas subjetividades con, con, estas, eh, con esta idea y también para generar lo que comentaba al principio, para generar o para poder eh, buscar o hibridar y generar herramientas, metodologías, tácticas que luego poder aplicar más prácticas en, nuestras, en nuestros días, días y en nuestras diseños y también pensando en generar como soluciones transbióticas casi, ¿no? Entre que nos mezclamos y que vamos generando diseños, pues ir pensando en cómo dar soluciones más transbióticas que pongan la vida en el centro a diferentes retos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es un poco como el, el marco así de la investigación. Y de no sé si igual con esto te paso, Lisa, y cuentas un poco como la siguiente parte. Sí. sí eh... Eh, la investigación comenzamos eh, más o menos el, el año pasado, bueno, a finales de, eh, ¿no? a finales de 2019. Eh, empezamos eh, esta colaboración y ahí lo primero que hicimos fue un poco reflexionar y generar como una especie de suelo de la investigación. ¿no? Y, y para eso generamos un mapa, un diagrama, que, que bueno, podéis ver en la documentación que está publicada. Eh, online, ¿no? como en distintos medios, en el que eh, era un tablero en el que por un lado eh, situábamos las miradas o maneras de ver eh, ¿no? cómo generar estos entornos transbióticos, que por un lado creíamos que tenían que ser ecológicos, o sea, tener una relación más equilibrada con el medio ambiente, con el entorno natural, los diferentes elementos vivos, eh, por otro lado que debía ser feminista, eh, estar, eh, ser inclusiva, ser... Eh, ser eh, eh, abierta, inclusiva eh, por otro lado ser eh, partir de la colaboración es decir, eh, generar que este tipo de, de, de relaciones y de proyectos transbióticos que planteábamos creíamos que tenían que relacionar a diferentes agentes y, y generar diferentes, ¿no? diferentes proyectos que, que vincularan a, a agentes entre sí y, y que estas relaciones fueran, fueran equilibradas y fueran generadoras de, de comunidad eh, también que, que el código abierto estuviera presente, es decir, que creemos eh, que, que el conocimiento, bueno, que no, no es muy útil hacer las cosas varias veces, ¿no? sino que siempre es mejor como ir, eh, que el, el conocimiento eh, vaya mirando, eh, lo vayamos haciendo público y pueda ser compartido y puede ser útil para, para otras, igual que nosotras nos beneficiamos del conocimiento previo. Y por último, eh, la mirada experimental. Eh, que bueno, que todas estas ópticas, en, eh, sobre todo a través de transbiótica, nos apetecía eh, o nos parecía muy importante que tuvieran este punto de experimentación, de prueba, de, de, de primer, ¿no? de, de, de prueba piloto, de, de espacio en el, que, en el que poder también arriesgarnos y, y generar eh, planteamientos que pudieran salirse un poco más de la, de la convencionalidad, ¿no? Eh, por otro lado, bueno definíamos otros aspectos como, eh, como las escalas de los proyectos, ¿no? porque todo esto era también para, para de alguna manera esquematizar eh, cómo trabajar ¿no? en la investigación. Entonces eh, nos parecían las escalas de los proyectos que podían ser micro, eh, desde proyectos muy pequeñitos hasta otros macro, ¿no? desde pensar en, en un espacio o un diseño de un tamaño muy pequeño o, o mismamente, ¿no? o, o bueno, eh, ese tipo de proyecto como más... Eh, puede ser más físico o tangible o menos, pero que podría ir desde lo micro hasta lo macro, pasando por el meso, ¿no? es desde, pues eso, desde, la, desde una habitación o un espacio, hasta un barrio, hasta una ciudad entera ¿no? o un territorio. Eh, además que, que los proyectos transbióticos podían tener diferentes componentes. Por un lado, bueno, el hardware, eh, que es como la parte dura, la parte física... Por otra parte, el software, ¿no? que estamos bueno, con esta eh, no haciendo como este, esta relación pues, con, la, con la informática ¿no? o algo así, como el software, más como el funcionamiento o, eh, de, los, de, de este hardware, pero que también nos parecía muy importante el transware, ¿no? que eran eh, todas las relaciones que se producían entre el hardware y el, y el software. Y por último, también eh, eh, tener en cuenta las diferentes fases de, la, de, de los proyectos ¿no? que, que, que se realizarán ¿no? Como en este mapa también establecíamos que, podía, que los proyectos podían tener una fase más de investigación, podrían estar en un momento más de prototipado, más de implementación o de escalado o, eh, o de transferencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, lo primero que hicimos fue generar esta primera base del, del proyecto y realizamos un primer encuentro que se dio también en AZ, en, en Alón de Gabilbao, en enero de, bueno, de este mismo año, ¿no? de, de 2020, que parece ya que fue hace muchísimo, pero no fue este mismo año, eh, que lo hacíamos dentro de la exposición de Open Coast. De, en, el, ¿no? en el espacio abierto que se, que se ofrecía desde el centro. Ahí reunimos a, a en torno a 20 eh, agentes diferentes, sobre todo del entorno de Euskadi, eh, relacionados con diferentes temáticas, o sea, de, que venían desde tanto desde el sector público como desde el privado, desde la universidad o desde espacios más de conocimiento hasta agentes más profesionales, más que trabajaban en el entorno del diseño o del arte o de eh, ¿no? desde la arquitectura, pero también que estaban, podían estar relacionados con la economía o con la biología eh, o, o bueno, con el mundo creativo. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí realizamos un primer encuentro en el que mostramos un poco, explicamos este, este mapa y trabajamos también sobre cómo... Reflexionar. Les planteamos también una serie de preguntas en las que ellos respondían sobre todo de, de manera gráfica y también a partir de ahí, bueno, habíamos empezado a trabajar un poco una primera caja de herramientas que sigue todavía un poco en desarrollo en la que eh, de alguna manera queremos eh, generar como eh, una manera de eh, cómo generar proyectos transbióticos, eh, reflexionando sobre los conceptos sobre los que nos apoyamos sobre, y principios. Eh, también sobre metodologías, ¿no? Sobre cómo, no sobre el qué, sino también sobre el cómo realizar, eh, cómo hacer que los proyectos sean transbióticos. Y por último, sobre tácticas y diseños, ¿no? Como ir recopilando de alguna manera ejemplos, maneras de hacer muy concretas soluciones que nos ayuden a, bueno, pues a, a, a poder generar o poder de alguna manera también medir incluso o... O, o ir como profundizando más en esta idea de, de, de transbiótico, ¿no? eh, Entonces, bueno, el, el siguiente paso de, del proyecto ha sido precisamente el dispositivo de creación colectiva, que, que es un proyecto en el que, eh, mientras que esta primera, las primeras fases de, de transbiótica, y bueno, todavía continuamos con eh, financiación, de, tanto del gobierno vasco como de la diputación de Vizcaya, en, en octubre conseguimos financiación para desarrollar el dispositivo de creación colectiva a través del Ayuntamiento de Bilbao y de Bilbao 700. Eh, en el que, y bueno y, y ahí también eh, pensamos en la idea de, de que tuviera un espacio, ¿no? que de, de nuevo eh, hablamos con, con una Lóndiga Bilbao para, como para tener un espacio donde, donde mostrarlo. Y ahí planteamos el dispositivo de creación colectiva que la idea era, era generar eh, a partir de una reflexión, ¿no? de volver a reflexionar sobre algunas de las temáticas que nos interesaba, incluso intentar profundizar un poco más en ellas, y en este caso incluir como a la ciudadanía en, en general, ¿no? eh, plantear una serie de preguntas que, que la ciudadanía podía responder y para ello pues bueno, partíamos también de un dispositivo que, que habíamos como desarrollado anteriormente, en el que bueno, producíamos como unas, a partir de las respuestas de las personas que participan, se generan una, una serie de imágenes gráficas. Bueno, ahora eh, bueno el, el espacio, está, este dispositivo, ¿no? que en principio eh, se planteaba también como bueno en nuestros primeros eh, pensamientos y también en, en épocas pasadas, tenía como una parte física muy importante, ¿no? porque... Este momento de dibujar eh, las, ¿no? las, las opiniones, ¿no? de generar estos gráficos se hacía a través de una herramienta más, como una especie de maquinaria. Eh, bueno, con el, la situación de, del coronavirus eh, decidimos hacerlo más digital, pero igualmente decidimos que tuviera una presencia y nos parecía muy interesante seguir manteniendo esta alianza con, con alóndiga y especialmente eh, pensamos en la mediateca de, de, del centro. Entonces, eh, bueno, aquí detrás, como veis, eh, que bueno, me podría eh, salir y enseñar, yo estoy ahora mismo en Alhóndiga, y eh, ese está, bueno, podéis encontrar, si, si subís a la mediateca, eh, según entráis a la izquierda, podéis ver el, el dispositivo del de, espacio del dispositivo de creación colectiva, que es un, bueno, es un pequeño espacio de, de reflexión que... Que, bueno, que tiene por un lado un espacio como para, para estar simplemente y también tiene conexión a, a internet. Bueno, está, está con nosotras también esta, esta tarde eh, Ley de Calzada, precisamente de, eh, de Mediateca de Alóndiga, que, que bueno, que nos gustaría también eh, mucho que, que nos contara un poco la, eh, cómo está siendo pues, esta colaboración con el proyecto y... Y bueno, sobre todo en, en la parte que más estamos colaborando, ¿no? que es en la mediación a través del equipo de mediadoras de Mediateca. Hola, Muy buenas, ¿qué tal estáis todos y todas? Bueno, ley de calzada ya me han presentado un par de veces. Y bueno, pues ya sí que Elisa ha adelantado bastante la imagen que transbiótica tiene en Mediateca, ¿no? Digamos que que en Mediateca Transbiótica se ha convertido ya en ese dispositivo concreto que sale de ese desarrollo de investigación, ¿no? que es algo como más eh, sacado de las ideas, y entonces en Mediateca lo que está es el dispositivo ya preparado para recoger esa información que va a surgir a través de la colaboración y de las aportaciones de las personas usuarias de Mediateca. ¿no? Digamos que es ese primer paso de mediación en el que esa filosofía de la investigación ya se ha convertido en algo concreto. ¿no? Entonces el espacio está ubicado en primera planta y, y bueno, pues se ha pensado un poquito para que la participación se pueda hacer desde allí mismo físicamente, ¿no? A través de un PC y el, las personas usuarias también pueden acceder a través del código QR pues de manera más o más interactiva o si tienes menos tiempo o demás. Eh, a su vez en el espacio está disponible una mediografía que está pensada para que haga de consulta, ¿no? porque sí que es cierto que, que Transbiótica lo que hace, ¿no? sobre todo, es acercarnos a temas con los que seguramente hasta ahora no hubiésemos tenido relación o, o temas de los que nunca hubiésemos reflexionado, ¿no? pues como, como la cohabitación o pues, pues temas de, de compartir ¿no? con los vecinos y vecinas, son temas que, bueno, pues que a día de hoy no bueno, nos los habíamos planteado mucho, que parece que... Que, que los necesitamos, ¿no? Y, y es un poco pues, cómo, cómo los necesitamos, cómo los vemos y sobre todo qué nos produce a las, a las personas, ¿no? Acercarnos a esos conceptos que, que bueno, pues que ahora no, no manejamos, ¿no? Entonces, desde la, la mediación, pues bueno, nuestra labor consiste básicamente, yo siempre suelo decir que mediar es traducir, ¿no? Nosotros traducimos proyectos que normalmente suelen salir de ideas que suelen ser como muy etéreas. ¿no? pero que tienen ese camino de concretarlas y de, y de convertirlas en algo eh, concreto que haga que las personas puedan participar con ello. ¿no? Y en este caso, pues eso, ahí estamos eh, nosotros traduciendo a las personas usuarias este proyecto de Transbiótica, ¿no? acercándoles, pidiéndoles la participación y además indicándoles cómo pueden participar. ¿no? Eh, transbiótica además eh, lo que hace es que te da un retorno. ¿no? Tú participas, colaboras, eh, dejas eh, allí tus pues tus ideas, tus sentimientos, tus, tus reflexiones, ¿no? Y luego tienes un retorno que es ese mapa, esa pequeña herramienta que a ti te sitúa, ¿no? En, pues, en, pues en esos, en esos puntos, ¿no? en, en esos lugares que, que vosotros habéis ideado en esa investigación, que siempre resulta curioso, ¿no? Porque te dan como una definición de ti mismo que, que bueno, pues que de otra manera igual no hubieses reflexionado, ¿no? Y hasta el momento, bueno, sí que ha estado poquitos días todavía. Eh, Además, el dispositivo no estaba así operativo hasta hoy, que ya, digamos, es cuando empezaba a recoger eh, todos los datos, informaciones y demás. Y sí que en general lo que hemos percibido es que bueno, las personas que se han acercado ciertamente no habían reflexionado sobre muchos de los temas que se plantean en, en esos cuestionarios. ¿no? Y, y bueno, por ese lado pues creemos que, que va a despertar curiosidad, pero, pero bueno, aún así... Eh, habrá públicos que se acerquen más rápido y habrá otros públicos a los que, a los que habrá que acercarse de, de otra manera, ¿no? Por Mediateca pasan muchísimas personas, tenemos muchísimos públicos y además para nosotros es una de las primeras experiencias así de mediación tan directa con un dispositivo, creación colectiva, así con estas características, es uno de los primeros y además creo que vosotros también es la primera vez que lo, que lo aterrizáis, ¿no? Entonces, bueno, pues es como una primera vez para todos y, y la verdad que con bastante ilusión a ver qué, qué respuesta tenemos estos días y encantados de, de colaborar. Yo os doy paso, no sé si ahora a Maé o si queréis preguntar algo, o igual Chelu, márcanos. Sí, sí, yo eh, muchas gracias, eh, Leire. Lo que tal vez si sí, las preguntas las dejamos para el final. Hay como un poco de movimiento también en el en el streaming de YouTube. Y lo que podemos hacer es, es ir viendo directamente la, la aplicación. Así que. Me gustaría recordar, porque es más eh, cómo poder acceder a la, al dispositivo, no? Al, eh, recordar un poco esa URL que es transbiótica.org, transbiótica, transbiótica eh, bueno, tanto con K o sin K, en euskera o en castellano, punto .org, y ya os lleva directamente al dispositivo. Y también eh, recordar que, no sé si se ha dicho, que la el... La instalación en, en Mediateca estará hasta finales de enero, que también es un, vamos, como que hay tiempo para, para visitarla, pero bueno, que también aprovechar un poco estas fechas que se vienen estos días, que se vienen un poco más de calma, pues también es, es interesante. Y, sí, no sé, ya estaba sí. haciendo antes, estaba haciendo antes como un pequeño recorrido, pero estaba ahí como un poco probando para que. Pero no sé si queréis que haga como una pequeña incursión, igual lo puedo hacer. Eh, porque estaba probando, pero como había algo de ruido me, me, me volví un poco atrás. Pero si queréis algún momento y os, os enseño, simplemente os cuento, ¿vale? Elisa, entonces vete un poco también describiéndonos si quieres. Sí, eso es. Sí. antes, como estaba la mire, quería como ir describiéndolo. Vale, pues aquí podéis ver el espacio completo. Bueno, estamos aquí como veis a la, a la entrada de o sea, se entra por ahí no a la mediateca y bueno en realidad es un espacio como más de, de estancia eh, bueno aquí al fondo podéis ver en este hay como que se refleja aquí se puede ver como la aquí parece que sale que se refleja se ve bien hay texto y ver en el que podéis eh, la gente puede acceder al dispositivo. Aquí hay un espacio pues, de, de, de estancia donde la gente puede acceder. Y aquí está la mediografía. Es esta estantería que tenemos ahí al fondo, donde, bueno, donde están los diferentes materiales de, de bibliografía eh, relacionados con el proyecto. ¿no? También veréis en la red en la de Transbiótica, eh, podéis encontrar como una serie de materiales de lectura, vídeos, eh, diferentes tipos de documentos. Aquí en este caso, en, en, en pues hemos elegido sobre todo pues, eh, libros que tenían disponibles ¿no? y, que, y que se relacionaban con el libro. Y aquí está por último pues el ordenador al que se puede, se puede conectar y, y realizar el formulario. Y más o menos, yo creo que es esto. Perdonad que soy una siempre. Vale, ya me vuelvo. Vale. Vale, perfecto, Elisa. Pues muchas gracias por hacernos un poco esa visita guiada así al, al espacio. Realmente es justo la entrada de, de Mediateca. Ahí es donde se puede se puede llegar a la instalación de Transbiótica. Eh, no sé si tenéis alguna cosa más, Elisa, desde ahí, algún comentario. No, pues... no, no, si queréis pasamos un poco a la explicación más profunda, ¿no? Que nos haga Mae de... Sí. Vale. Pues Mae, todo tuyo. Vale. Buenas tardes. Bueno, yo soy Mae de, del equipo de PC Studio. Bueno, ya me han presentado. Muchas gracias a todas eh, por estar aquí. Yo la verdad que... Ya mis compañeras eh, han ido contando un poco bastante información sobre la herramienta, pero bueno, yo voy a ir eh, por no alargarlo mucho como, como siendo un poco concisa y, y compartiendo con vosotras eh, un poco las claves de cómo participar eh, de esta herramienta. El dispositivo de creación colectiva es un, un proyecto que tuvo su primera versión en, en la Feria de Arte Contemporáneo de ARCO en Madrid en el 2018. Eh, era un espacio de interacción física. Eh, esta vez, eh, con, con el apoyo del Ayuntamiento y con la colaboración de, de Azcuna Centroa, hemos eh, digitalizado 100% la herramienta eh, pero hemos querido mantener esta interacción entre espacio físico y espacio eh, digital. Eh, por resumir, eh, el dispositivo de creación colectiva es una herramienta que estamos aplicando al marco conceptual de transbiótica eh, que sirve para la reflexión y la representación, representación colectiva. Eh, en el diseño de la herramienta hemos intentado favorecer el uso de del espacio digital pero siempre en conexión con el físico y el objetivo eh, del, de la herramienta, es una herramienta que tiene un componente lúdico también muy importante, eh, ahora lo veremos en detalle, eh, es generar debates y reflexiones en comunidades, en colectivos o, o de forma individual a través de la participación en, este, en esta herramienta. Entonces, eh, la intención de conectar esos dos entornos, ¿no? la plataforma digital y el espacio físico de, de debate o de reflexión que está instalado en, en AZ en la Mediateca, es construir unos mapas, eh, como han nombrado antes, ¿no? son mapas que a la vez eh, tienen un componente analítico de datos, ¿no? de lo que aporta cada una de las personas que participan, pero también tiene un componente propositivo ¿no? de, de pensar eh, o especular sobre esos posibles futuros que tenemos que construir entre todas. Tiene un componente ético también, ¿no? en, a través de las miradas que ha estado eh, comentando Elisa antes. Y también tiene un componente estético. ¿no? Al final, eh, estos mapas pues, eh, están diseñados para que tengan eh, tienen una traducción, pero también tienen como un valor eh, gráfico. Entonces, bueno, ahora voy a intentar, a ver si me sale a la primera, compartir eh, un documento para explicaros un poco el funcionamiento del, del dispositivo. A ver si me dejan... que esto siempre pasa, que no, quiero compartir un pdf, no me deja, un segundo, ¿eh? esto puede ser porque no tengo permiso de algo Chelu o no. Voy a compartir, va a ser un poco menos limpio porque voy a compartir entonces mi escritorio completo porque no me, no me está dejando, ¿vale? Probablemente puede ser eso, o sea que tienes permiso para compartir la pantalla pero igual no te deja compartir una ventana concreta, sino que tienes que... Ahora, ya ahí. Uh -huh. Vale. Voy a verlo, decirme si lo veis en pantalla completa para que se vea mejor. ¿Lo veis? Sí, va. Sabemos. Vale, bueno, eh, bueno, ya he comentado un poco antes los objetivos, esta es una imagen de, de estos mapas, ¿no? estos mapas analíticos en su versión eh, física cuando se inició el proyecto, ahora vamos a generar esta animación de estos mapas o de estos lienzos interactivos a través de la plataforma. Eh, como os decía, pues la intención es eso, reflexionar de forma conjunta ¿no? eh, en la red que genera el entorno digital, pero también es una herramienta que hemos pensado eh, para que se pueda utilizar en entornos eh, también presenciales, con precauciones por supuesto, eh, para generar o hablar sobre todos los conceptos sobre los que trata el proyecto de Transbiótica. ¿no? Entonces, bueno, estas son las claves ¿no? de co-crear, de reflexionar. Eh, que diferentes tipos de agentes puedan hacer uso de la herramienta ¿no? que, y que haya como mucha participación. Vale, bueno, este es un poco el esquema de la plataforma y del funcionamiento del proyecto. Eh, eh, ahora se abre esta colaboración en Azcuna Centroa. Podéis encontrar en la mediateca, en la, como ha explicado antes Elisa, y nos ha enseñado el espacio para, para participar, pero también se puede participar cada una desde donde esté. ¿no? Está el lanzamiento específicamente es en Bilbao, ¿no? como que nos centramos un poco en esta edición, en este lanzamiento en la ciudad de Bilbao, pero se puede acceder a la plataforma desde cualquier eh, dispositivo que esté conectado a internet. Entonces, eh, a través de nuestros dispositivos, el que está instalado en AZ o el que cada una tenga, su móvil, su ordenador en casa o en la calle, donde sea, eh, puede acceder a esta interfaz participativa donde hay unos formularios que ahora os explicaré un poco cómo están estructurados, en los que vamos a ir eh, respondiendo a ciertas eh, propuestas de futuros posibles eh, y nos tenemos que ir posicionando. A partir de todas esas respuestas, de, en esto, a través de los formularios, se genera un dibujo, que es un dibujo individual, lo que llamamos aquí en el esquema aportación individual, y esta aportación individual tiene una versión, eh, como veremos, mmm, bueno, más, eh, más abstracta y luego sí que tienes la posibilidad de visualizar la traducción de este dibujo. Eh, este dibujo lo puedes descargar, lo puedes compartir en redes sociales, os animamos a que lo compartáis para que más gente pueda, pueda hacer el ejercicio y pueda participar. Todos estos dibujos se van almacenando en una base de datos, eh, en un servidor, y luego lo que haremos al final de, de este lanzamiento, que como decía antes Chelo, hasta finales de enero que estará eh, activo el espacio físico, la plataforma digital seguirá en activo, pero en ese momento vamos a hacer un poco una fotografía de, eh, de toda la participación que ha habido y sacaremos conclusiones en relación a, a, las aporta, a todas las aportaciones individuales. Entonces, Pasamos de, o sea, a través de la participación ciudadana, eh, este dispositivo se, como que funciona como un dispositivo de, de creación ciudadana, ¿no? de creación colectiva. Entonces, al final, a través de la superposición de las diferentes aportaciones, se generará una obra colectiva, un mapa colectivo que podemos interpretar y que podemos eh, traducir a través de diferentes claves que os voy a comentar ahora. Vale, eh, yo estoy viendo eh, la imagen del zoom encima de la presentación, pero vosotras veis la presentación limpia, ¿no? Mi <ríe> no duda. Vale, bueno, recordaros, eh, como ha dicho antes Chelu, pero para, para que quede claro, eh, eh, la plataforma digital transbiótica con K punto RG, eh, y en castellano transbiótica con C, eh, punto RG. Eh, Ahora vamos a hacer un recorrido, pero... Os voy a explicar eh, las temáticas eh, que hemos eh, establecido para este primer lanzamiento en la, en la ciudad de Bilbao. Eh, hay dos maneras de participar eh, o, de, o de aportar. Eh, uno es a través de, de emociones o sensaciones que se sienten una vez que se plantean estos escenarios futuros. Y la otra es más de posicionamiento de ideas, ¿no? pero las, las dos vías se puede elegir la que quiera, ¿no? se puede hacer las dos, lo que queráis. Están estructurados como en tres bloques temáticos. Eh, estos bloques son nueve preguntas en cada uno de los formularios y estos bloques temáticos eh, están relacionados con espacios, relaciones y especies. Aquí, como veis, tampoco me quiero extender porque es un poco como contaros la película antes de que la veáis, pero bueno, eh, a través de estas escalas, diferentes escalas que ha estado eh, explicando antes Elisa, eh, hemos ido como tratando estas temáticas a través de subtemáticas en la escala micro, meso y macro ¿no? y como veis aquí pues el primer bloque son espacios para vivir juntas, en la co los espacios públicos un modelo de ciudad eh, bueno, que se ha llamado ciudad de los 15 minutos que ahí se descifran un poco las claves en relación a las relaciones pues bienestar personal, red de afectos, salud comunitaria y en el bloque tem eh, temático de especies pues también tres preguntas en relación a diferentes subtemáticas, ¿no? Diversidad humana, diversidad de interespecies y la biodiversidad. Eh, vale, así se estructura para que lo sepáis, os lo, lo va indicando en la plataforma, pero que para que sepáis un poco cómo, eh, cómo se van planteando los temas, ¿no? ¿Cuál es la estructura que está detrás del, de, de la herramienta? Eh, luego eh, aquí os quería compartir un poco eh, la estructura de, de programación ¿no? gráfica de programación de cómo se dibuja cuando, eh, cuando haces las aportaciones a, a partir de, de las respuestas en el formulario este es un poco el fondo de traducción que ya veréis luego en la plataforma que eh, lo vais a entender mejor cuando lo veáis superpuesto Están como, está estructurado como en seis eh, brazos en relación a las diferentes emociones. Bueno, en las diferentes, eh, es que, perdón, porque estamos. Re, perdonad, esto es un, en, en directo, estamos reiniciando la base de datos porque eh, oficialmente el lanzamiento de la, de la plataforma es ahora mismo en la presentación, o sea que a partir de ahora todas las aportaciones que se hagan serán contabilizadas en este, en este proceso. Eh, como os decía, las emociones están estructuradas de esta manera, ¿no? emociones relacionadas con la felicidad, el amor, la alegría, ira, tristeza y miedo, entonces con esta estructura se irá eh, ordenando eh, las aportaciones que hagáis a través de las preguntas. Luego cuando lo veamos lo vais a entender mejor. ¿no? Bueno, este es un pantallazo de luego cómo os enseña la página. Esta, esta traducción y, y si ingresáis por el formulario o participáis con el formulario de las ideas o los posicionamientos esta es la estructura que hay detrás, ¿no? cada uno de, de los brazos corresponden a las diferentes miradas que ha comentado antes Elisa y según el grado de, de, como de, el grado de, de acuerdo que tengáis con cada uno de, de los planteamientos o de las posibles respuestas pues se va posicionando en cada uno de estos sectores. ¿no? Y este, bueno, que es como un pantallazo de cómo se, eh, cómo se generaría este dibujo. Eh, vale, pues eh, las preguntas al final, o sea que ahora pasamos, yo dejo de compartir pantalla y eh, voy a irme a la plataforma y cambiar a ver aquí sí que puedo hacer esto vale ahora estáis viendo no el, la página web sí vale eh, bueno eh, aquí hay un como un, un banner de presentación en el que hablamos de ¿no? sugerimos estas preguntas un poco en relación a las temáticas que os he comentado eh, y bueno, aquí la fecha como de participación, aquí tenéis como los idiomas, ¿no? En castellano y en euskera y abro el menú para que veáis eh, todas las partes eh, que contiene la plataforma digital que podéis consultar, ¿no? el, el acceso a los formularios de, para participar e información sobre el proyecto que podemos ir pinchando. Eh, toda la información que os hemos compartido hoy en la presentación podéis acceder a ella a través de la página de proyecto. Toda la, todo el recopilatorio de documentos, eh, bueno, de proyectos, de vídeos, de artículos, de libros, de la mediagrafía que también están accesibles en el espacio físico de AZ. Aquí podéis ir pinchando y accediendo a ellas, también podéis hacer un filtrado eh, de cada uno de los tipos de documentación. Y luego cuando finalice este proceso eh, se eh, como os he explicado antes en el funcionamiento ¿no? toda la superposición de, de dibujos generados a través de la participación eh, como os he dicho nos vamos a centrar eh, bueno, va a depender de, de cómo sea la participación pero en principio este primer lanzamiento se centra en la ciudad de Bilbao y, y vamos a hacer como unas conclusiones a través de los diferentes colectivos que han participado y, y los vamos a publicar aquí en conclusiones ahora mismo eh, bueno, aquí se informa ¿no? de, que, de que aquí será el espacio donde se publicarán las conclusiones de todo este proceso. Eh, bueno, aquí tenéis también eh, las entidades que han participado de, del proyecto, eh, en la parte de programación, diseño, de ideación, financiación y apoyo. Entonces ahora vamos a hacer como una simulación de participación eh, Podéis acceder desde el menú o también podéis acceder eh, haciendo, eh, bajando la, la barra hacia abajo, haciendo scroll y aquí también podéis pinchar en, en los botones de participa. Aquí está la, eh, para participar de la, del mapa de ideas eh, el, los colores azul y, y verde y para participar del, del mapa de emociones el, el morado y azul. Entonces, bueno, vamos a empezar por ejemplo con ideas. Hay que introducir eh, la fecha de nacimiento. Esto, estos datos son simplemente, solo los vamos a utilizar para sacar estas conclusiones, estos filtrados, eh, para nada más. Eh, bueno, rellenáis eh, vuestro correo. El correo es simplemente para eh, cuando sacamos eh, las conclusiones del proyecto lo podamos enviar. Pero no se utilizará para nada más. Y bueno, este es eh, cómo se inicia el formulario. ¿no? Entonces aquí, como os decía antes, se va marcando de, en color el bloque temático en el que estáis en, ya os digo que son tres preguntas para cada bloque. Aquí os indica como la subtemática, una primera pregunta como de, para situaros ¿no? de, del tema que vamos a hablar y aquí como una explicación en relación al tema que planteamos, de cada una, de cada pregunta tenemos seis opciones diferentes. En el de ideas, en el de emociones ahora lo veremos es un poco distinto, pero el esquema es parecido. Aquí tenéis como eh, diferentes opciones. Pincháis, por ejemplo, en una de ellas y luego tenéis que indicar, como sabemos que es complejo posicionarse en cada una de las opciones, tenéis como un grado de de, bueno, de acuerdo en el que, que estáis en esa, con esa afirmación. Entonces, bueno, pues uno sería poco y cinco sería mucho y tenéis que eh, bueno, fijar como ese, ese grado de acuerdo que tenéis. Y así se irá pasando como de una a otra eh, y luego aquí tengo preparado como... Eh, no me deja... Perdonad porque no me deja. Un segundo. Perdonad. Eh... Vale, aquí. vale, este sería como el resultado, ¿no? Después de haber completado toda, todas las preguntas, este sería el resultado del dibujo en el que están todas, las, eh, todas vuestras respuestas ya tra transformadas en dibujo, en, en gráfica, perdón. Y. Eh, Pinchando en traducción podéis ver esta, esta estructura de cómo se ha dibujado y cómo habéis ido dando como vuestras preferencias a cada una de las preguntas, ¿no? en ideas. Y aquí os hace como un resumen de eh, en, en qué miradas estáis más, o sea, sois más afines, ¿no? o sea, como el porcentaje de vuestras respuestas en relación a las diferentes miradas. Eh, Vale, luego eh, a través del formulario de emociones es muy parecido, eh, pero vamos a hacerlo para que lo veáis rápidamente. Vale, pues la estructura es un poco el mismo, las temáticas son eh, las mismas, o sea que sí que se hablan como de lo mismo en, en, tanto en ideas como en emociones, pero aquí sí que... Eh, bueno, la respuesta es como más en relación a una emoción concreta, ¿no? Entonces tenéis lo mismo, como que igual el planteamiento de, de la pregunta es un poco diferente, pero la temática es la misma. Entonces, por ejemplo, si pincháramos en, bueno, en, ¿no? ¿Te imaginas compartiendo algunos recursos, espacios y servicios en el día a día con diversas personas, grupos o familias? ¿Con qué emoción te conecta? Entonces aquí, si quieres más información sobre el planteamiento de la temática, nos invitamos a leerlo, por supuesto. Y luego tenéis que elegir como vuestra emoción con la que eh, os sentís más identificadas. Y lo mismo, esta emoción, eh, tenéis que decir bueno con qué grado de acuerdo este, eh, os posicionáis eh, ante ella. Entonces, por ejemplo, bueno es pues mucho. Y eh, cuando completáis las nueve preguntas, pasáis por las tres eh, bloques temáticos... Eh, llegáis como al resultado que aquí voy a intentar eh, si, si refresco se vuelve a animar ¿no? los resultados vale bueno en principio eh, no, no sabemos si lo podemos hacer ahora mismo pero eh, veríais animar el dibujo de, de que grafía como todas las respuestas y si apretáis en traducción eh, se ve esta, esta estructura ¿no? como el, en cada uno de estos puntitos que son vuestras respuestas se ve como la, el, lo que habéis marcado ¿no? entonces eh, en esta página podéis descargar esta imagen que podéis luego compartir en redes sociales eh, o la podéis guardar en el ordenador o en el dispositivo eh, de las dos maneras ¿no? como con la traducción o sin la traducción y aquí está eh, bueno, está como la, los enlaces para, para las redes sociales. Vale. Eh, voy a intentar a ver si se puede animar para que lo veáis si se anima. Vale, esto era lo que no quería pinchar porque no, no se puede. Vale, esto es por, el, por lo que se estaba diciendo que estamos reiniciando la base de datos para que a partir de ahora empiecen a contar como todas las... Eh, pero en unos minutos estará, estará activa. Eh, vale, yo creo que estas son... Bueno, aquí también en el menú eh, también se puede compartir el proyecto completo, no solo la aportación, sino también el proyecto completo en redes sociales, ¿no? Si, no, si entráis y, y aparte de participar podéis compartir para que otras personas eh, participen. Vale, eh, creo que no me he dejado nada. Así con el directo y compartir la página web eh, en el momento. Igual ha habido ahí algunos eh, temas técnicos. Eh, pero bueno, nada, quería recordar que, que ya está abierta, ¿no? A partir de hoy oficialmente la presentación, como se abre la participación en la plataforma, eh, que tenéis el espacio físico de AZ, ¿no? Para también eh, consultar la mediografía y la información del proyecto y podéis participar desde ahí, desde el ordenador o con el QR. Os animamos a participar, a compartir el proyecto y, y así a finales de enero podemos tener como unas conclusiones eh, como más ricas sobre eh, todas, las, todas estas respuestas que habéis dado ¿no? a, lo, a, los, a las cuestiones que os planteamos en los formularios. Eh, también os animamos en espacios colectivos, en comunidades, a que podáis utilizar la herramienta también, aunque ¿no? se participe inicialmente de forma individual. ...que podáis ir comentando y haciendo... ...reflexionando sobre las temáticas planteadas. No sé si me dejo algo... ...si no, os paso ya a Chelu. No, yo creo que está todo bastante completo. Estaba viendo a ver si había algún comentario... ...o alguna pregunta. Lo que voy a hacer es tal vez invitar... ...a la gente que está en el chat... ...porque está viéndonos en YouTube... ...si quiere también incluso entrar... Eh, hay alguien también que está, Adriana, que está en la, en la sesión, no sé, más como por empezar a comentar eh, preguntas o comentarios, utilidades, eh, no sé, cualquier, cualquier cuestión que pueda surgir. Si no, también os invito y doy a Leire, Mae y Elisa, pues a como, como que comentéis entre vosotras. No sé si tal vez hay alguna alguna aportación que podáis hacer más no sé también eh, a mí por ejemplo ahí esto último que ha dicho que ha dicho mae de la posibilidad de utilizar la herramienta como una conversación no para los colectivos o para no sé o para personas que estén trabajando eh, todos ¿no? todas esas diferentes facetas de lo que es la transbiótica y tal, me parece bastante interesante entonces tal vez igual podemos ver por ahí, ¿no? Podemos hacer un pequeño comentario sobre qué utilidades le vemos desde, desde este lado al dispositivo y así, mientras tanto, le damos un poco de, de hueco a que la gente se caliente y se anime y nos enlace sus preguntas o sus comentarios. Así que os invito también a vosotras, pues, a vale. que Yo quería hacer una aclaración, eh, porque ya mientras estaba hablando Chelo, ya he aclarado lo de la plataforma. Eh, la plataforma está activa desde que hemos empezado la presentación, lo que pasa es que no se ha podido ver la animación porque yo tenía preparado para enseñaros, eh, como sin pasar por todas las preguntas, el resultado y como hemos reiniciado la base de datos, pues ya no existía esa animación. Pero vamos, que está funcionando perfectamente. Solo quería hacer esa aclaración. Eh, no sé quién... ¿Yo? Bueno, eh, sí. Eh, bueno, yo lo que comentaba es que, que, bueno, que la herramienta está naciendo en el proyecto, o sea, que, que hemos cruzado ¿no? como transbiótica y dispositivo de creación colectiva, pero que realmente la intención es que sea una herramienta como de aprendizaje ¿no? colectivo. Entonces... Eh, Sí que animamos a entidades o a colectivos que quieran hacer un uso más mediado, ¿no? como hemos hecho con, la, con las personas mediadoras de, de AZ, ¿no? que son también las intermediarias que van a eh, facilitar o, o, o acercar el dispositivo a las personas visitantes en la mediateca. Eh, pues os animamos a que nos escribáis, está el, ¿no? como el, el, el contacto en la página web eh, para que podamos eh, igual, bueno, pues explicaros igual de, de forma más eh, eh, detenida esta, esta posibilidad de utilizarlo como herramienta de aprendizaje en un, en un entorno colectivo, ¿no? ya sea en, en colegios, en comunidades, en bueno, en grupos de cualquier tipo, ¿no? Nos parece que so en las, la, el planteamiento de las temáticas es un poco una excusa para poder hablar sobre estos temas que nos preocupan a todas y que, y que, y que simplemente lo que hemos hecho en, el, en la herramienta es especular sobre posibilidades en relación a estas temáticas, ¿no? Pero eh, pueden surgir muchos más, incluso como, el, como la herramienta es abierta, en eh, posibles, ¿no? Con futuras próximas ediciones o reformulaciones de la herramienta, pues se puede como hablar de otras temáticas, o sea, incluso la herramienta se podría, estamos abiertas a, a propuestas también, ¿no? O sea, se podría como proponer eh, hacer una versión de, del dispositivo en relación a unas temáticas concretas de un colectivo que puedan necesitar, no sé, pues eh, tener como tiene esta parte lúdica, ¿no? pues es otra manera de reflexionar, ¿no? como, como también se puede proyectar, ¿no? que no lo he dicho, pero que esta parte de, que hemos eh, hecho un esfuerzo en la animación, que no la hemos podido ver en directo, pero ahora si sí participáis la podéis ver, en el momento en el que acabas de rellenar todo el formulario, hay una animación ¿no? y vas viendo cómo se construye este dibujo, entonces también tiene esa, yo creo que esa capacidad de poder ser como proyectado en grande, ¿no? Y que haya un, un grupo que pueda ir como comentando los resultados de, que han ido saliendo en, a través de la participación, ¿no? O sea, tiene como muchas posibilidades eh, la herramienta. Sí, yo quería como en este rato, estuve eh, por compartir este momento de la animación, ¿no? Que justo rellené. Eh, así que sí, a ver, voy a intentar, ¿vale? A ver, este sería, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí, sí. Ah, sí. como que se ve, Ahí se ve cómo va dibujando. Eso es, aquí se ve cómo dibuja, bueno, justo está hecho así muy, vamos, y aquí se ve la, la aportación, ¿no? Y, y luego también cuando compartes, por ejemplo, está guay porque yo qué sé, si compartes como en Twitter este enlace que te deja en Twitter es otra vez a este, ¿no? a, este a la animación. ¿no? O sea que es muy chulo porque como que te lo vuelvo a dibujar y siempre ahí pues puedes volver a, a traducir. Y al descargarlo, ¿no? Al descargarlo te, de, te descarga como la imagen, ¿no? Con la traducción y con tus respuestas, es un poco como tu aportación y la puedes compartir en redes sociales también esa imagen, ¿no? Si quisieras, o sea, la puedes descargar y compartir. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso es. Pues sí, eso, eso era. Y y nada sí yo también eh, decir eso que para vamos que dentro del proyecto vamos que transbiótica como que eh, bueno es un proyecto que tampoco lleva o sea lleva tiene una trayectoria pero pero no es súper larga no como que es un proyecto que se está iniciando por un lado que también eh, a nosotras nos nos apetece y bueno que se inicia con esta colaboración entre Colaboradora y pez estudio pero que, que nos gustaría incluir a más agentes, o sea, que estamos que sí que lo pensamos como un proyecto en el que haya diferentes agentes que podamos aportar a esta idea un poco común, ¿no? Eh, que al final, eh, el año pasado, cuando estuvimos un poco empezando a, a definir o delinear un poco este, eh, estas bases ¿no? de, de conceptos y tal pues eh, por eso hicimos también esta primera presentación con otros agentes y, y bueno, que, que nuestra, nuestra idea es el incluir a más agentes que puedan ir aportando y que además vemos que es, como un, una, no sé, que es como una aspiración o como una idea bastante global y amplia. Entonces nos parece como muy interesante que pueda haber distintos agentes que desde sus distintos eh, puntos de vista... Eh, puedan ir aportando y que a lo mejor podemos ir como construyendo eh, pequeñas herramientas o pequeños proyectos que se vayan insertando en esta idea común y, y de esta manera ir como construyendo el proyecto entre todas. Eh, sí que es un, es eso, también lleva un tiempo, ¿no? Y es como que uno dice, bueno, pues que aporte mucha gente, eso también es algo que, que hay que ir construyendo poco a poco y que vamos como generando estas herramientas, pero que también eh, agradecemos que si hay gente interesada en... En, vamos, en acercarse al proyecto o que, que puede que puede escribirnos tanto a, a, a, por ejemplo, a PC Studio, ¿no? O sea, a nuestro email, por ejemplo, que es infarroba-pcestudio.org, ¿no? O a, o a colaboradora que, eh, vuestro email, por ejemplo, es infarroba-colaboradora.org también, ¿no? Uh -huh. Y que si estáis interesadas y, y bueno, veis la plataforma o veis hay algo de todo esto que, que os suena interesante y que os parece que os gustaría eh, participar, pues que también eh, estamos abiertos uh -huh. y, y a ir viendo cómo, cómo, se puede, cómo se puede ir haciendo. Sí, eh, está Adriana que estaba en la, en la reunión... Eh, uh -huh. le... Nos pedía voz porque, bueno, primero vamos a dar la bienvenida porque ha estado ahí, eh, digamos, en la reunión, pero en la sombra, digamos, y ahora ya se ha lanzado a, a hacer alguna aportación. Entonces, Adriana, bienvenida y cuando quieras. Pues muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Pues, jo, me ha parecido súper interesante, súper interesante eh, la, la, la traslación a emoción. Y a ideas eh, de alguna manera para algo que ya habéis dicho, no sé si Mae o, o, o Elisa, para, um, o sea, como, como una herramienta para acompañar conversaciones. Nosotros estamos trabajando en este momento eh, en Guipúzcoa, tanto en una mancomunidad en Sayas, que es una mancomunidad de cuatro pueblos eh, pequeñitos eh, de Guipúzcoa y eh, en paralelo en Amara, eh, un barrio de San Sebastián. Y estamos trabajando con, con vecinos y vecinas de, de esos dos lugares para entender eh, las redes de apoyo comunitario que se han generado. ¿no? Y me parece que es eh, me parece que esta puede ser una herramienta útil para, para algunas de las sesiones de, de trabajo compartido, ¿no? Eh, tengo que enredar más en ella, pero, pero seguro que lo haré. ¿eh? Perfecto, qué bien que te parezca interesante. La verdad es que sí que está pensando, está diseñada también un poco con esas lógicas, ¿no? De, de que sea usable y también que permita la conversación. Entonces, bueno, nos contarás, ¿no? Cuando... Sí, sí, lo compartiré con el resto del equipo, gente que conocéis bien: Farapi, Hostia eh, oh, Laguncollá, eh, bueno, um, Apitropic, en fin, ya, ya tendréis noticias. Bien. Genial, bien. gracias. Sí, qué bien, así noticias y feedback estaría muy guay. Uh -huh. Sí, sí, pues contar con ello. ¿Eh? Sí, yo contarte, Adriana, que en, en una versión 2.0 habíamos pensado que yo creo que para este tipo de, si suscita interés en grupos que lo quieran utilizar más para acompañar estas reflexiones, como decías, sí que esta parte de conclusiones habíamos pensado que se podrían generar de forma... Eh, deslocalizada, O sea que esta vez sí que vamos a recoger como todas las aportaciones individuales y vamos a generar nosotros como un cierre de este proceso para, para hacer como una demostración de cómo se podría utilizar el, luego la superposición de aportaciones individuales, pero que la intención en un futuro, si el proyecto va para adelante... Eh, la herramienta eh, es que se pueda uno mismo generar a través de los filtros de los datos, ir visualizando como esas suposiciones, ¿no? que haya como sesiones, ¿no? Tú lo utilizas, por ejemplo, con una comunidad, entonces que puedas eh, decir, venga, pues todo el mundo lo rellena y luego eh, proyectamos ¿no? como un poco los resultados de las aportaciones de todo el grupo que estamos aquí, ¿no? O sea, como que se pueda hacer ese filtrado. O sea, es bueno una versión de lo que digo, ¿no? 2.0. Muy interesante. Mm. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario, la, quienes estamos aquí en, la, en el Zoom, en la sala. Eh, si tenéis algún comentario más, alguna cuestión. La, también lo digo un poco porque ya están, hemos pasado las siete. habíamos pensado que la, la sesión fuera como de una, una hora. Y entonces, eh, bueno, también si no para para seguir cerrando lo que sea. Eh, acabo de leer, acabo de leer en el, en el chat del YouTube y Yone, Yone, nos comenta que muy interesante, que muchas ganas de, de cacharrear con la herramienta y nos agradece un poco, eh, nos agradece haber compartido la herramienta. Entonces, bueno, sobre todo agradecer a Yone que, que haya estado en la sesión, que antes ha, también ha estado en la, en la, en la reunión, ¿no? en el Zoom y luego ha preferido pasar al streaming. Pero bueno, eh, no sé, no sé, ¿alguna palabra más que queráis, que queráis dejar? Leire, Idoya, Mae, Elisa. Bueno, por mi parte, eso, pues muchas ganas de, de arrancar y, y yo veo también que la herramienta tiene mucho potencial, ¿no? Pues para trabajar con diferentes colectivos y sobre todo, pues en el ámbito de Mediateca, para trabajar con los diferentes públicos, ¿no? Ahora esto puede ser una manera de tantear así un poco de todo, pero nosotros tenemos muchos públicos diferentes, muy definidos, incluso luego se podrían hacer trabajos con cada uno de ellos, ¿no? Ciertamente la, pues la herramienta tiene, se le ve bastante potencia, entonces, bueno, pues con muchas ganas de participar, de aportar y, y a ver si sacamos mucha información para, bueno, para poder cacharrear, ¿no? que salgan ahí muchas las conclusiones. Y nada, bueno, pues agradeceros todo y nada, que estamos aquí para seguir colaborando. Sí, es interesante esto que dices de los públicos y la mediación, porque también así visibilizamos nosotros la, la propia, el propio dispositivo, ¿no? Como una herramienta de mediación, de abrir conversaciones, también como, como de, de generar un poco inquietudes, ¿no? De sensibilizar y también como de hacerse preguntas, ¿no? De acercarse de una manera a lo que son todas las. Los, preceptos de la transbiótica, ¿no? Así que si, si es una herramienta que resulta útil, bueno, entiendo que estamos todas de acuerdo con que será, que será maravilloso. Uh -huh. Yo soy, simplemente quería hacer una mención al equipo que ha estado, porque ahora mismo la herramienta está súper bonita y la veis ahí, ¿no? Como con una usabilidad, como que hemos intentado que sea lo más eh, agradable posible. Pero también agradecer como al equipo técnico que ha estado detrás del desarrollo de la plataforma, no al equipo de programadores que están ahí en los créditos, careldigital.com y a la diseñadora de la aplicación también en cutula.es, que han estado ahí como detrás de, del diseño de, de esa usabilidad y para que pueda ser como una herramienta fácil de, y agradable ¿no? para su uso. Uh -huh. A los traductores también, ¿no? Que es bilingüe la herramienta, ¿no? Como toda la gente que ha estado ahí detrás de, el, de la plataforma. Sí, no, las cosas digitales uh -huh. que parece que están ahí a golpe de clic, pero a golpe de clic, <risa> lo que cuesta luego. Bueno, claro. sí, detrás, al final detrás de, la, de, la, de una aplicación así hay, hay bastante equipo grande. Uh -huh. Pues no sé, Elisa sí. y a ¿decir alguna única palabra? Sí. O sea, alguna última sí, palabra, la... ¿eh? Yo simplemente eso también pues agradecer a, a todo el mundo y, y eso y que ojalá sigamos como dando pasos y, y sobre todo hacer darle más eh, utilidad ¿no? como a la herramienta que, que está ahí un poco como naciendo. Entonces que, que vamos, me parece que, que tanto en el, en el irla aplicando a, a diferentes eh, colectivos, diferentes contextos, diferentes situaciones tanto en entornos eh, ¿no? que a nosotros se nos ocurría desde entornos más educativos, más de aprendizaje, ¿no? como, como espacio de reflexión, sobre, como también, eh, eh, bueno, nosotros que además trabajamos con, con el diseño participativo y colaborativo, eh, pues también el poder aplicarlo a proyectos de, de diseño o de, de reflexión eh, participativa. Eh, pues eso, que la idea que, que, bueno, que estamos ahora como un poco iniciándola, y, y espero que, bueno, pues que, que podamos seguir trabajando en ella y que, y que pueda, pueda seguir avanzando ¿no? y que sea como un, un camino eh, largo y, y continuado ¿no? del, del proyecto. Y, y eso, y muchas gracias también pues, a, a, tanto a todos los agentes que están detrás de la herramienta como, como también a, a Z, como a Lóndega Bilbao por habernos acogido en el espacio y... y y, eso, y, por, y por, este, por este apoyo, ¿no? Sí, el programa del ayuntamiento, ¿no? Bilbao Horrera. <risa> es. ayuda ¿no? la financiación de, del ayuntamiento claro. de Bilbao. Uh -huh. Yo iba a sumar, pero ya creo que está todo dicho, así que yo solamente ya diría como que invitar a participar, ¿no? A bichear y a, a rellenar los formularios o a compartir para, para que podamos esta primera prueba, pues pues testearla así con, con material y con, con feedback de, de la gente que lo rellenéis. Y eso, es que ricasco. Muchas gracias. Vale, perfecto. Pues vamos a dejar aquí entonces la sesión. Simplemente recordar un poco los accesos, transbiótica.org, tanto a la versión en euskera como a la versión en castellano, transbiótica con K o transbiótica con C. Eh, también, o sea, Transbiótica es una investigación que va a continuar, el dispositivo de creación colectiva es como el paso en el que estamos ahora, pero ahí habrá más pasos y un poco lo que comentábamos al principio de la, de la sesión. Que también, si transbiótica como investigación no es algo que se haga desde PEC y Colaborabora, sino que invita también a otros agentes a participar, a tomar parte, a unirse, a proponer, a, a investigar juntas. ¿no? Entonces, aquí las los dos, las fórmulas más sencillas es contactar o con PEC estudio en info.pcstudio.org o con Colaborabora, con info info.colaborabora.org. Y nada, que nos seguimos viendo, seguimos contando, nos seguimos encontrando y seguimos en, en el camino de la transbiótica. Muchas gracias a todas las que habéis estado en el YouTube eh, y pues también, pues, no sé, muchas gracias a, a, a Adriana por entrar en la, en la sesión, por comentarnos y bueno, y seguimos, seguimos con todo. Muchos saludos. y. ¿no? <risa> Bien, no y ya tiempo. le doy a parar. Venga, se me no, casco. Para no participar ah, ahí. En... Ahí, clic, <risa> clic, a golpe de clic. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Claro.